Eh, cuando antes, que cuando antes nombraste lo de reato, eh, diciéndose qué te importa si ya te vas, qué te importa lo que va a ocurrir, me hiciste acordar en sentido contrario a una intervención de un tipo que creo que se llama Groba, que es periodista deportivo y que denuncia mucho Gravia. las mafias. ¿eh? Gravia. Gravia. Gravia. Gravia. <risa> Entonces, Gravia, el otro día, eh, dijo que tenía su hija, eh, no me acuerdo si era en el Peregrine o en el Nacional Buenos Aires, y que si bien eran colegios universitarios que no estaban afectados por la medida, él resaltaba el valor de la solidaridad muy en bien, una situación sí, en la cual la solidaridad era tratada siempre de eh, suprimir. Eh, digo esto dentro sí, sí, de. algunos sí yo quería decir algo en relación a una defensa del psicoanálisis y una manera de resignificar el psicoanálisis que fue, digamos, eh, eh, eh, eh, traducido erróneamente. Freud decía en la segunda tópica que eh, estaba constituida la tópica por el yo, el ello, el superyo y la realidad. Sí, sí y que los vasallajes del yo eran tres, el ello, el superyo y la realidad. Entonces hubo algo que fue eh, erróneamente eh, traducido y entonces dejó afuera la realidad. Lo cual no quiere decir que los psicoanalistas no nos ocupemos de la realidad. la cuestión de la visibilidad, ¿no? que eh, de alguna manera vos mencionaste en torno a los procesos históricos que se dieron constituyeron las grandes luchas eh, para poder visibilizar aquellos aspectos que quebraban en un momento determinado de la sociedad. ¿no? Y me vino inevitablemente, se si lo comentaba el compañero, el pueblo mapuche y esta idea de que todavía la conquista del desierto no se ha terminado eh, me vino la idea de este chico amarillado que hace visible la problemática de que hace visible porque el que desaparece es blanco esto no lo digo yo lo dicen las tribus en este momento las tribus dicen que hace mucho este, recientes, sí, sí, sí, sí. recientes desapariciones que no han alcanzado la difusión masiva ¿no? y que ha tenido que ser, lamentablemente, la desaparición de una persona blanca para que la problemática de ellos se ponga de manifiesto. Al mismo tiempo, eh, digo, hay una forma, eh, yo lo que veo en es que este cotidiano es una realidad violentada, no una violencia, ¿sí? no veo un individuo de pronto ejerciendo un acto violento, por ejemplo, la persona que dice no hay más turnos en una hospital, veo una realidad y una forma de vincularnos en el cotidiano en el día a día como violentada. ¿no? Y en ese sentido, digo, los mapuches hacen una resistencia, ¿sí? Eh, en función de sus intereses, en función de sus necesidades, como decías vos. Este, de manera violenta, porque de pronto no puede haber, no, no hay un poder que de pronto nos tenga en cuenta. todo lo contrario, el poder los no descarta. En ese caso sería violencia también. A ver. yo quería que sí. No, porque yo justamente, yo tenía tres puntos, pero hay me he olvidado a esto, que sería que hay un tema con las nominaciones. Para mí, primero agradecerte porque sí. me encantó. <ríe> me encantó. Y, y está además en línea con, lo que, con los ateneos anteriores que venimos justamente trabajando todo el tema de subjetividad de época, etc. Este, pero, por ejemplo, eh, está el tema de la discusión si la violencia siempre siempre es mala entre comillas por ejemplo, el nacimiento vos planteaste el problema del maltrato pero también el nacimiento es un hecho de violencia digamos, incluye la violencia eh, cuando vos decís más dice, bueno, hay que parir la historia con violencia y el otro día estaban pasando un video precioso de una francesa que me encantó, donde la sí, mujer esta sí. plantea el viol, sí, se, sí. que se llama violencia a la respuesta de los trabajadores de la Renault este, y a, lo, a un, una cuestión de no sé si de privatización o flexibilización laboral en la, la aviación ¿no? entonces la mujer esta cuestiona que se los critique por violentos a las respuestas que dan los trabajadores. Entonces, no solo. Tenemos un problema, que la, el tema, el concepto de violencia siempre es un concepto por la negativa o habría que pensar en términos sí. de que, eh, que... Lo que pasa es que siempre llamamos violencia, me acuerdo, porque ver sí, este planteaba que siempre la violencia era un fenómeno negativo, y, si no lo Berenten, y había toda una polémica alrededor de bueno cómo calificar qué violencia es... Claro y como la historia también se caracteriza por y la constitución del sujeto psíquico, también hay una violencia que se llama a Piero Daniel, la violencia primaria sí. para la constitución del psiquismo. Entonces ahí tenemos, me parece, un tema para pensar. Te. Y quería aprovechar para plantear dos cosas más que me suscitaron lo que vos planteabas. Una, vos planteás el problema del desconocimiento del otro en, en el tema de la violencia. Me parece interesante lo que decís de que la agresividad reconoce el objeto y la violencia no. No obstante, había un tema que es, por ejemplo, eh, hay algo del otro, la vez pasada hablábamos, por ejemplo, que en cierto tipo de violencia no se tolera el deseo del otro, ¿no? Eh, por ejemplo, en los femicidios, no se tolera que la mujer tenga deseo por el mundo, digamos, u otro deseo y. Eh, la liquidación puede tener que ver con, eh, con no tolerar. Entonces, yo creo que el problema sería como que hay una desubjetivación del otro o se toma un aspecto del otro que se reconoce y que hay que destruir. Eh, no es solo que no se lo reconoce, me parece, te lo planteo como problema. En mi caso, el registro mío es reconocer al otro como... Que amenaza, que amenaza mi identidad, que amenaza mi organización lógica, que, que de pronto me, me pone en riesgo todo mi sistema simbólico. Es mi enemigo. La violencia es una, una objeción que yo tengo con el concepto que vos diste, ¿no? Este, no lo planteo como una, una duda, yo lo tengo así asimilado. Este, en tanto es un enemigo, tengo que. Lo que sería es no un reconocimiento del otro como un semejante. Sí, sí. Se tacha el otro como semejante, es, es él o yo, una cosa ah, así, la, la, la. especular. Ah. Bueno, y después quería mencionar alrededor de que nosotros estamos con el tema de las redes sociales, las redes sociales. Y el otro día Sasa, te... <risa> me regaló un libro que le estuve mirando, no lo leí todo, digo, a ver, este, de una mujer, un natal Butler, en mi vida la había escuchado nombrar, pero esta mujer, mucho no me gustó, pero una idea me gustó, que dijo, que dice que el tema es el tema de tomándose de algo de Foucault, que hay que recuperar el tema de los cuerpos. Porque dice, las redes sociales son una cosa, pero cuando la gente se junta en Plaza Tajir, dice ella, o en las asambleas populares, es una norteamericana que se ve que conoce nuestras asambleas populares. Cuando se junta, cuando están los cuerpos, eso produce un efecto que jamás podrá ser sustituido, dice, por las redes sociales y por los contactos ah, sí, en las redes sociales. Interesante, como. Sí, sí, sí, sí. Uno dice las prácticas sociales, bueno, ella dice la presencia de los cuerpos. Yeah.